Hola, soy Wael y estamos en un nuevo vídeo en Segovia Estamos en la Fuencisla y os voy a enseñar, aquí veis el río y aquí están las rocas aquí hay un caminillo para hacer footing hay gente ahí al fondo, no sé si la veis es un camino bastante bonito, tiene unos dos kilómetros, en el que se ve muy bien el río, observad, os lo enseño, desde cerca y también tenemos estas rocas al otro lado, que según ponen el cartelillo que hay allí, fueron formadas por cuando Segovia estaba sumergida y era parte de un océano, generadas en un fondo oceánico. Mira las rocas, aquí hay un montón de nidos de palomas, cuervos, buitres, etc. También hay muchos árboles que han crecido aquí en las rocas, mira. Está muy bien el sendero, os lo recomiendo para venir un día, sobre todo ahora en otoño, que mirad cómo están los árboles de colorines, es muy muy bonito. Si vas allá podéis ver ese, ese molino que hay allí, el molino que ahora está un poco destruido y se y empezamos allí, no sé si veis el principio del camino. Poco a poco se dejan de ver casas, salimos de Segovia y se empiezan a ver solo árboles y más árboles. Y bueno, tiene una leyenda esto, como todo. Una judía fue condenada por la comunidad judía injustamente y la mandaron tirarla desde estas rocas. Entonces la estaban tirando, yo a la, a la puerta de, de Segovia, no sé si la veis allá a lo lejos... seguramente no la veréis está allí miró a la virgen y la pidió ayuda entonces la rescató y la bajó sin, sin recibir daño alguno se cambió el nombre a María y esa es la leyenda que hay por aquí eso sí, os recomiendo el camino también hay gente pescando, no sé si veis este señor que está pescando está permitido pescar y coger setas os recomiendo este sendero el sendero de la Fuencisla Viendo la fuente isla de frente a la a la, a la derecha, está al lado del alcázar, es, es muy bonito también para pasear. Mirad, allí hay gente paseando, yo os lo recomiendo. Soy Wild. os espero en mi próximo vídeo. Adiós, suscribiros, dale like, comentarlo, compartirlo. com chao.